Cristiano Ronaldo fue sancionado por los gestos obscenos al celebrar uno de los goles marcados en el partido de vuelta de la llave de octavos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. Cristiano podrá jugar el partido contra Ajax en los cuartos de final de la Champions, pero deberá pagar una suma de 20.000 euros, algo insignificante para el portugués que ya está reunido con sus compañeros de la selección lusa. El delantero colombiano Rafael Santos Borré habló sobre su no convocatoria con la Selección Colombia a los partidos amistosos. Si hago las cosas bien en River seguramente tendré un chance, dijo Santos Borré a TNT Sports. Sus declaraciones contrastan con las que había dado su novia cuando la convocatoria de la Tricolor se hizo pública. Lionel Messi volverá a jugar con la Selección Argentina luego de casi nueve meses de ausencia. La AFA invitó a todos los argentinos a celebrar el regreso de Messi con este video. Hay un argentino que tiene la fe de Bergoglio y la velocidad de Fangio. Toca como Piazzolla, emboca como Ginobili, y te hace latir el corazón como Favaloro. Qué increíble, ¿no? En el área de Gardel, remata como Sabatini y si le das dos metros, te deja sin palabras como Borges. Vuela con la pelota en el pie como un Pagani sonda Y si te encara, te deja pintado como Quinquela. ¿Hiciste la cuenta? Son 10 argentinos en uno. ¿Y todavía hay gente que piensa que es de otro planeta? Puede ser de un planeta de genios llamado Argentina. Este viernes vuelve Messi a la selección. Un genio...